Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al Team. Gatos y fantasmas. Se ha dicho por mucho tiempo que animales como los gatos o los perros tienen la facultad de ver espíritus fantasmas o demonios. Su capacidad es un poder extrasensorial que nos ayuda a los humanos a saber si hay algo invisible cerca de nosotros. Por eso estos animales domésticos nos protegerían del mundo de los descarnados. Los videos que verás a continuación podrían ser evidencia de dichas afirmaciones. Sin embargo, tampoco estamos seguros de que algo así pueda ser grabado en video. Juzguen ustedes mismos. Un fantasma estaba con ellos. La siguiente grabación fue obtenida el 18 de diciembre del año 2019, cuando una mujer dejó encargados a sus dos gatos mientras ella se iba de vacaciones. La hermana tenía que visitarlos por las mañanas, pero en una de las noches, algo aterrador fue grabado por la cámara de seguridad. Veamos el video. En la grabación podemos ver una postura inusual del gato que se encuentra en la cama. Parece estar alerta. Él tiene la sensación de que algo está sucediendo. Cuando de pronto, vemos al fondo del pasillo una silueta que parece entrar a la habitación. Seguida de esta, al otro gato que accede a la recámara. Segundos después, la puerta se cierra lentamente y el video termina. Cuando una fuerza invisible mueve la cámara. Este video fue revisado por la dueña, quien quedó aterrada después de ver que sus gatos no estuvieron solos en su ausencia. El gato fantasma ¿Los gatos podrán ver fantasmas? ¿O los mismos gatos podrán ser fantasmas? Es una pregunta rara pero necesaria después de ver el video que les mostraré a continuación. Una cámara de seguridad graba la entrada de una casa en Estados Unidos, cuando de pronto aparece un gato que no tiene mayor extrañeza, hasta que termina por desvanecerse, haciendo de este video un momento sobrenatural. ¿Qué pudo ocurrir aquí? Por un momento veíamos a un gato completamente real, pero al pasar por la cámara comienza a desaparecer. ¿Será un efecto de la cámara? ¿De la luz o quizá algún tipo de video editado? Por el momento no lo sabemos, pero de ser real es sumamente inquietante. Fantasma en casa Diversas casas en Estados Unidos tienen sistema de seguridad que monitorea la actividad dentro y fuera de la casa, una herramienta muy útil cuando ésta queda sola. También es común que las mascotas se queden dentro sin mayor problema, pero parece que estas pudieran estar siendo acechadas por entidades desconocidas para el hombre. Esto es lo que una de esas cámaras pudo captar mientras el gato se encontraba reposando en una habitación. Una extraña figura translúcida parece moverse entre las habitaciones. Sin embargo, en esta ocasión el gato parece no percibirlo, lo que nos hace pensar si efectivamente se trataría de un espectro o quizás solo de algo que flotaba cerca de la cámara de seguridad. ¿Tú qué opinas? El espíritu del gato ¿Fantasmas y gatos? ¿Gatos, fantasmas? ¿Qué relación hay entre estos? ¿Los fantasmas vendrán en compañía de los gatos? ¿O los gatos serán en verdad las tiernas mascotas que creemos? No lo sabemos Lo cierto es que desde la antigüedad El gato se le ha considerado un animal místico Misterioso Incluso extraterrestre Y quizá antes no se tenía evidencia de sus extraños poderes Pero ahora con las cámaras de seguridad Hemos descubierto cosas bastante extrañas. Muestra de ello el siguiente video. Un gato camina frente a una cámara de seguridad cuando de pronto un gato más aparece en pantalla. Pero increíblemente, este es transparente. ¿Podría tratarse de la silueta del primer gato? Pero si es así, ¿por qué el gato tendría una silueta y no los autos? ¿Será el espíritu del gato? Esto suena bastante imposible. ¿Y qué tal el fantasma de un gato que lo acompaña? Eso sería algo de no creer. Pero la imagen no miente. ¿Ustedes qué creen que haya sucedido en este video? Si has tenido alguna experiencia paranormal con tus mascotas, cuéntamela en los comentarios. Y también dime qué opinas sobre los gatos y fantasmas. Mi nombre es Oxlack Castro y te espero en el próximo video.